Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. en los capítulos anteriores vimos el equilibrio de cuerpos rígidos en el plano veamos ahora el equilibrio en el espacio el que se puede plantear mediante seis ecuaciones escalares estas ecuaciones pueden ser utilizadas para encontrar seis incógnitas que generalmente son las reacciones de los apoyos o vínculos con otros cuerpos en muchos problemas es conveniente plantear estas ecuaciones en forma vectorial, como la suma de fuerzas y la sumatoria de momentos respecto a un punto O. Cabe destacar que se pueden eliminar hasta tres incógnitas en la sumatoria de momentos mediante la elección del punto O. En cambio, en algunos problemas, es más útil tomar momentos respecto a un eje que pasa por los puntos. Por ejemplo, para esta viga que tiene dos apoyos articulados en los puntos, extremos A y D, se puede tomar momento respecto al eje que pasa por estos puntos, obteniendo una ecuación escalar con una sombra incógnita, que permite determinar el esfuerzo en el cable entre los puntos C y E. Veamos entonces los tipos de apoyos en el espacio y las reacciones que son capaces de proveer. Existen distintos apoyos que solo previenen el movimiento en una dirección y por ende proveen una fuerza en esa misma dirección como incógnita. Estos pueden ser un cable, una barra vía articulada o una superficie sin fricción. Otros apoyos impiden el movimiento en dos direcciones e involucran la existencia de dos incógnitas que son las fuerzas asociadas a esas direcciones. Estos pueden ser materializados como ruedas con guías, por ejemplo. Las rótulas previenen el movimiento del punto de apoyo en las tres direcciones, pero no impiden los giros, por lo que implica tres componentes de fuerza, pero ninguno de momento. Las crucetas son un tipo de vínculo que es capaz de impedir el movimiento en las tres direcciones y de impedir además el giro del eje sobre sí mismo. Este tipo de vínculo involucra entonces la existencia de cuatro incógnitas, tres de fuerzas y un momento. El empotramiento es el vínculo que impide todas las traslaciones como rotaciones, que en el espacio introduce seis incógnitas, los tres componentes de fuerzas y tres de momentos. Otro tipo de soportes tienen el propósito principal de prevenir traslaciones, pero su diseño es tal que, en algunos casos, Pueden prevenir rotaciones. Los rodamientos lineales y los bujes permiten la traslación en el sentido de su eje y también el giro alrededor del mismo. Lo que implica la existencia de dos componentes de fuerza, eventualmente podrían tomar dos componentes de momento perpendiculares al eje. Las bisagras y los bujes con tope son similares, pero no permiten el deslizamiento. Solo permiten el giro alrededor de su eje. Este tipo de vínculo soporta componentes de fuerzas en las tres direcciones y, eventualmente, dos componentes de momento perpendiculares al eje de la bisagra. En general, los bujes y bisagras no soportan momentos bajo condiciones normales de uso y solo debe considerarse las componentes de fuerza en el análisis. A no ser que las componentes de momento sean necesarias para mantener el equilibrio del cuerpo rígido. O en el caso de que se explicite que el apoyo esté específicamente diseñado para soportar momentos. Por ejemplo, en la compuerta de la figura, si cada bisagra proveyera componentes de fuerzas y de momentos, el cuerpo estaría estáticamente indeterminado. Sin embargo, es mecánicamente más efectivo que la rotación de la compuerta según los ejes Y, y Z sea impedido por cuplas o pares de fuerzas provistas por las bisagras, por lo que es correcto considerar que las bisagras aportan solo fuerzas y el problema está estáticamente determinado. Si los apoyos involucran más de 6 incógnitas, habrá más incógnitas que ecuaciones y las reacciones serán estáticamente indeterminadas. Si los apoyos proveen menos de 6 incógnitas, algunas ecuaciones de equilibrio no se cumplirán bajo las condiciones generales de carga y el cuerpo rígido estará parcialmente restringido. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de carga, estas ecuaciones se reducen a identidades triviales y pueden ser desestimadas, por lo que, aunque el cuerpo esté parcialmente restringido, permanecerá en equilibrio. Este es el caso del cartel de la figura, que podría girar sobre su eje X sin embargo, como su centro de gravedad está más bajo que el apoyo, su mismo peso lo estabiliza, ya que si se mueve, el peso tiende a que vuelva a su posición original. Aún con 6 o más restricciones de los apoyos, es posible que algunas de las ecuaciones de equilibrio no se cumplan. Esto puede ocurrir cuando las reacciones asociadas al grupo de vínculos sean paralelas o se intersectan en una recta. En este caso, se dice que el cuerpo está indebidamente restringido. Esto es todo por ahora. Si querés seguir aprendiendo cosas nuevas, podéis ir al siguiente capítulo.